Hola, bienvenidos a otra emisión de Atelier entrevistando en, en esta oportunidad a Mané Plasencia, una colorista mexicana que trabaja ahora mismo en Televisa y que nos va a contar un poco su experiencia profesional, cómo se inició en esto, por qué se inició en esto también, qué es lo que le atrajo del color grading, qué aplicaciones son las que utiliza en el cotidiano y, y bueno, un poco de hablar del rubro, de de la experiencia de, de trabajar en, en un mercado laboral siendo mujer también. Es un tópico que me gustaría compartir también con ella. Y, y bueno, cuando quiera, Fané, eh, empezamos esta conversación. Gracias, primero que nada, por, por, por esta entrevista. Me parece muy importante eh, dar voz a, a gente que trabaja desde de diferentes lugares del mundo de habla hispana. Eh, van a haber entrevistados también en, en habla inglesa en, en este atelier, pero la idea es poder subtitular y compartir con todos eh, diferentes ópticas, diferentes maneras de, de, de pensar estos trabajos que vamos a encarar. Y bueno, Vané, es colorista. Bueno, ahora presentate vos un poquito. <risa> no, pues muchas gracias por, por invitarme a esta, este, esta plática, este diálogo. Pues... Eh... Pues en realidad yo salí de la universidad de, de licenciada en diseño de la comunicación gráfica y mis primeros años pues fue hacer cosas de diseño gráfico, eh, como por ahí del 2009 eh, entré como a una empresa que, bueno más bien a una casa productora, postproductora, que ahí entré yo como data manager y me enseñaron el proceso porque yo venía de gráfico y me cambié a visual. Entonces, este, ahí me empezaron como a enseñar como el proceso de data manager, que era un poquito más que data manager porque eh, estábamos trabajando como con las cámaras red, entonces pues yo tenía que actualizar como las cámaras que siempre estuvieran en, en pues bien para que cuando salieran a la grabación, pues este, estuvieran, no hubiera ningún problema, ¿no? O sea que vos empezaste a trabajar eh, en, en el equipo de rodaje, empezaste en producción, digamos. Exacto, sí. Eh, aquí, en una empresa que se llama el Elmol. Este, y ahí estuve como tres años. Pero ¿sabes qué? Ahí creo que fue en donde me enfrenté a, al color y a, a querer saber un poco más. Porque yo llegaba como data manager con el software de, de la red. Y entonces llegaban los fotógrafos y se acercaban y me decían, oye, muévele aquí. Y yo le movía, pero no sabía por qué le estaba moviendo, o, sea, o si le estaba haciendo bien, o cámbiale a la temperatura tal. Entonces yo decía, no, me van a matar, ahora que llegue a la oficina me van a matar porque yo ya moví cosas, pues que el fotógrafo me pedía en ese instante, ¿no? Que con el pues... red sin X, decís. Ajá, sí, exacto, con el red sin X. Y entonces... Eh... Como que ahí empezó mi curiosidad, también empezó porque en esa misma casa productora tenían a su propio colorista, este, y pues siempre me pedía cosas así de, oye, checa que el material esté bien, checa que esto, checa que el otro. Entonces pues yo empezaba como a hacerle preguntas y él me contestaba o me decía, oye, ¿y por qué no le está el artículo? Y ya después pasaron como tres años que yo estuve como data manager, y estuve buscando, la verdad es que busqué aquí en México, donde estudiar algo que, que tuviera que ver con el color, pero no había algo, algo específico. Entonces claro. yo conocí a Cabo Kerlegan y él estaba este, pues, promocionando el scratch y pues, te enseñaba como alguna una forma de lo que hacía el scratch. Entonces me acuerdo que un día le escribí, le dije que, que si él me podía dar un curso del Scratch y me dijo que tenía algo, o sea, que él podía recomendarme algo mejor que, que él propiamente darme ese curso y me recomendó eh, estar al pendiente de un curso que se iba a dar en, les, en San Antonio de los Baños, en la Escuela de cine. Y entonces eh, cuando me avisó, así ah, faltaban unos cuantos días para un curso, un taller que se iba a abrir. Y así metí como pues lo que necesitaba meter, eh, mi información, les mandé mi currículum y todo Y pues ya me aceptaron para el taller y me fui ahí Y resulta que era el primer taller que se daba que tenía que ver con el color Porque era fotografía, postproducción y color eh, avanzado, ¿no? Wow Y pues para mí fue súper padre porque pues ya estaba viendo algo que, que realmente me llamaba la atención aparte de esa escuela es una burbujita y o sea disfruté pero hubo ahí algo que o sea cuando yo fui cuando yo regresé o sea duró como un mes aproximadamente el curso entonces sí. cuando yo regresé pues yo ya me sentía colorista ella ¿no? <risa> decía no pues yo ya puedo trabajar de colorista y llegué renunciando a mi trabajo de data manager. <risa> ¡Wow! Porque ella decía así, de, no, yo ya soy colorista, ¿no? O sea, como que para mí se me hizo como muy fácil decirlo. Y estuve como unos meses de freelance, pero obviamente, pues aquí necesitas experiencia, ¿no? O sea, necesitas de, pues, de que te reconozcan, de que vean tu trabajo, de que... Sí, contactos, contactos también Contacto. personales. Mira, mencionaste primero a, a dos, dos cosas. Una, una, una persona, no una cosa pobre. A Gabo, que Gabo, eh, ya vamos a charlar con Gabo también. Eh, Gabo es una persona que sabe muchísimo de flujos de trabajo y, y también, bueno, es especialista en muchos productos. Así que con, con Gabo ya hemos cambiado mucho, intercambiado mucho conocimiento. Y también la escuela querida de Cuba. Eh, yo... Yo di clases eh, en reemplazo de Sebastián Toro, que me invitó Sebastián para, para que dé eh, junto con Camorino, Marcelo Camorino, un taller de cine digital. Y Ajá. la verdad que, como vos decís, quedas enamorado ¿no? de, de, de la isla dentro de la isla, ¿no? de, de San Antonio de los Baños y de Cuba en sí misma. ¿no? Eh, yo, ojalá que, que, que la situación mejore un poco en relación a lo presencial y que, y que la escuela pueda. Pueda volver a volver a dar sus cursos de excelencia, porque es un espacio hermoso, es una experiencia hermosa, aparte de estar, porque de alguna manera esto estás adentro de una especie de casa de gran hermano, cuando porque estás full time con la gente, y eso va generando también otra manera de interactuar con los alumnos, con los profesores, una intimidad mayor, y, y, y Cuba que predispone a, a otro tipo de, de, de manera de relacionarse humanamente, ¿no? Así que bueno... Viva Cuba, viva Cuba, y espero que, que podamos hacer algo desde el atelier también con ellos. Eh, respecto a, a, al, al tema de, de, ¿cómo se llama? De Red Cine, que, que habías mencionado, yo me atreví a abrir un poco el software para contarles a, a los que tal vez no, no conozcan, que bueno, que es una aplicación para poder leer los archivos RAW, y te permite tocar metadatos de, de exposición, etcétera, ¿no? Pasa que si vos tocas esto y después lo guardás, como contaba Mane, eh, podés cambiar los metadatos que se generaron en el rodaje y perderlos, perder los originales del fotógrafo, ¿no? En realidad sí. se, se genera un, creo que un SIDECAR, ¿no? un RMD creo que se llama, y Ajá. alternativamente podrías leer un metadato u otro, pero bueno, es algo que no, en general no se hace. No se debe hacer sí. Pero el fotógrafo después de ver... Te lo pedía el fotógrafo, ¿no? Me imagino. Sí, a mí me lo pedían. Claro, es responsabilidad del fotógrafo. Te pedía que le cambies el balance, y bueno, es el fotógrafo, es el, el, el director de fotografía, ni más ni menos. Así que estabas en todo tu derecho de, de, de, de cumplir esa orden. Eh, sí, no, pero bueno, no. entonces, eso fue el puntapié para la curiosidad con el color, por lo que veo. Es, o sea, desde sí. el data manager... Un, un rol que, que no se dedica en general al color, por un pedido de un fotógrafo, terminaste empezando a interesarte en, en, en, en parámetros que manipulan la imagen, y a partir sí. de ahí, con la recomendación del querido Gabo, te fuiste para Cuba ni más ni menos y, y ¿qué software aprendiste entonces en Cuba? Me imagino que el Scratch ¿no? Sí, el Scratch eh, Bueno, primero tuve como otras, otro tipo de clases con, con Lili Suárez, con Nancy Angulo, con Melita. Este, y pues, o sea, primero pasamos como por fotografía, luego como cosas de color, teoría del color, este con Melita y todo. Y ya hasta el, eh, como las dos últimas semanas, estuvimos viendo el Scratch. Y ay, había uno que era de Final Cut, que era el color, eso claro. empezamos como para entender cómo era, pues, el proceso. La verdad es que cuando en ese, en ese taller, mis compañeros de ese taller ya se dedicaban al color. O sea, ellos ya, ellas ya tenían como una experiencia previa del color, ¿no? Claro. Y, y pues ya sabían más o menos cómo funcionaba y todo, pero yo entrar primero al, al color de Final Cut. Y después al Scratch pues para mí era nuevo todo, entonces, este, pues sí, aprendí ahí y realmente cuando regresé pues aquí en, en, en México, pues muy pocos lugares eh, estaban utilizando el Scratch. De hecho, te, te platicaba que estuve como estos meses de, de freelance y esos meses de freelance creo que nada más fueron como cinco o seis meses. Eh, nada más hice dos proyectos súper pequeños eran así súper pequeños era para internet y pues no había no tenían el scratch y entonces dije bueno pues lo hago con el color que fue como el con el que nos enseñaron a tocar como el color no pero eh, eh, discúlpame el color tenía un nombre antes de que, de que lo compre final cut y no me acuerdo cómo se llamaba color fines cómo se llamaba eh? Ay, yo tampoco no puedo ver, acordar, porque quiero mostrar un poco De esa vieja interfaz de color y, y claro Como tiene un nombre tan común Es complicado encontrarlo sí. Color 1 No me, no me no. Ten, Bueno, tenía un nombre No sé, si después se encuentra la interfaz Mucha gente empezó con el color A hacer color El color tenía una característica bastante extraña Que era que el lift en realidad era offset ¿No? Ah. Eh, entonces era complicado controlar el negro, porque vos querías controlar el negro y se te iba el blanco arriba y sí. en definitiva utilizaba las operaciones eh, Slope Offset Power, digamos, lo que utiliza una CDL Entonces, ajá. era un cambio bastante brusco para el que venía tal vez de, de, de un Da Vinci de telecine o algo por el estilo pasarse al color, porque claro, eh, eh, la reacción de sí, los la costumbre de algo, ajá Claro, era diferente entonces, por lo que veo, es que vos ya naciste agnóstica en el color. Porque, sí. porque directamente pasaste de una interfaz del Red Cine X hacia el color, pero el Scratch... Y después, por lo que veo que tenés atrás, no, no es ninguno de esos software, ¿no? El, no. Después, después de aprender eso, ¿qué, qué, qué otro programa eh, usaste para trabajar, para hacer tus primeros freelance, por ejemplo? ah pues, oh, Bueno, no, o sea, los freelance nada más fueron con color y fueron como dos. Pero yo sentía que, o sea, que me iba a morir como freelance porque a mí me daba mucho miedo como estar en ese... O sea, el no saber si iba a tener clientes, y aparte porque me aventé, o sea, como que no tenía clientes, tenía que buscarlos, pero no tenía un demo real Entonces, este, eh, me puse a, a, en internet a buscar las casas de post, mandé currículums a todos lados, y hubo una casa de post que sí me volteó a ver, que es New Art, que aquí tuvo este, pues mucho renombre, eh, y entonces me dijeron, bueno, pues vente, te hacemos una entrevista y, y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces en la entrevista, como estaban cambiando de dirección, la nueva directora pues me, me contrató, me, me contrató como colorista, pero ya había un colorista senior ahí. Entonces eh, me dijo, pero vas a tener tres meses para aprender a manejar los softwares que tenemos aquí, bueno, las plataformas. Porque ellos tenían un scratch, pero no lo ocupaban eh, como precisamente para color, sino lo estaban ocupando pues, para hacer este, deliveries. O sea, vos tenías miedo de no tener demorril Y lo que tengo Exacto. de fondo ahora es tu demorril, morril impresionante, que tiene muchísimo trabajo, ¿no? Así que bueno, siempre hay que empezar sin demorril. Lamentablemente, cuando uno empieza, empieza de cero, ¿no? Así sí. que es lo más común del mundo, eh, tener algo de pánico escénico al introducirse en un, en un mercado nuevo. Eh, sí. Así que bueno, entonces, seguir contándome, disculpame que te interrumpí, pero quería meter el bocadillo sí. de que se comprenda qué es lo que estaban viendo en pantalla. Sí, y entonces pues ya me quedé en este lugar, pero me dijeron que, bueno, en New York pero me dijeron que tenía que estar primero tres meses aprendiendo, y esos tres meses pues no iba a tener pues un, un sueldo, si no iba me iban a, a dar como un como si fuera una pequeña vega pues para que me sirviera por pues, mis comidas o mis pasajes o cosas así y entonces en esos tres meses yo tenía que aprender un, un software que se llamaba Ilustre. ¿Manejaste, manejaste el lustre también impresionante pues, o sea, el lustre realmente no lo pongo como que lo manejé porque prácticamente no tuve tiempo para, a, para, tu, o, sea, para o sea, yo creo que estuve dos semanas con el lustre, porque lo vendieron. <ríe> claro, o sea, lo pero, vendieron. pero son unicornios, es como trabajar con el río, el el río, el eh, sí. nucoda, ¿no? Eh, para muchos pues, es el mística, para mí no tanto el mística, porque yo trabajé en, en el desarrollo del mística, pero, pero son, son unicornios, son software que es muy poco probable que te cruces con él. Sí, ah, pues aquí tuve que aprender el Best Life, el IQ de Quantel que viene también en el río. No, también el, el IQ de Quantel. Sí, ese todo. fue en el que más trabajé ahí en New Art, o sea, en el IQ de Quantel. Sos politeísta, digamos, <risa> más sí. que agnóstica. No. Por lo menos, eh, cuando yo ya entendí cómo era el flujo del de, de IQ de Quantel, dije, ok, así debe de funcionar todo. Y pues también pues eh, estuve con el Best Light 1 que tenían ahí y un poco el Davinci Y lo que me costaba más, por ejemplo, del Best Light y que yo le tenía miedo, pues es que tiene un, un blackboard muy grande. Entonces, pues cuando yo me metí a la sala del Best Light, estaba un ratito pero decía, no, bueno, mejor me voy a IQ, <risas> que su, su, este, su consolita pues es pequeña. Un cuadrito, ¿no? Entonces era mucho más fácil para mí entenderlo. Y ya, este, ahí conocí a, a Francisco Monge, este, cuando iba a ver este, el Life, o cosas que se necesitaban, cosas así. Entonces, pues ahí fue como mi contacto, porque pues ya también eh, eh, mandaban al chico como de soporte técnico, que se llama Víctor Reyes, y pues a él yo le preguntaba todas mis dudas que tenía con, con el, con el bes ¿no? Así de, oye, es que para, eh, para esto se hace así, y ya decía, sí, así se hace. Y, oye, y si quiero hacer esto, entonces como que yo fui a, aprendiendo solita eh, cada uno de, de los softwares, y pues eh, aprendiendo y también teniendo muchos errores. Mira, ya que estamos, aprovechamos para mostrar estas eh, ya casi rarezas por ejemplo, el, el IQ de Quantel Quantel eh, era de la corona inglesa Era propiedad de la corona inglesa en un principio Y después fue vendida ¿no? eh, Tenía una interfaz muy interesante Que se llamaba la rata Porque estaba el mouse y estaba la rata Por otro lado En general se trabajaba mucho con tabletas Y eso parecía genial Pero tarde o temprano eh, Manejar un software con una tableta Te ha generado dolores de brazo y de hombro, porque la verdad que tenés que mantener el, el, la mano en el aire, y terminabas agarrando el lápiz de una manera cada vez menos ortodoxa, yo me acuerdo de mis épocas eh, donde había un box un, un Hal express, que eran otros productos de Quantel, el Domino, y bueno, habían otras salas con flame, con jaleo, y, y, y terminabas agarrando el lápiz de cualquier manera, porque ya estabas cansado de, de estar todo el día con el lápiz, eh, era, era, muy, era muy particular el, el, el software eh, Así que era estaba aprovechando No sé qué tipo de configuración Si tenías una configuración más así Con, con bolitas también, con controles Tenía el pasado, la imagen pasada La anterior, tipo esta sí. Ah, mira vos Eran lindos, sí. la verdad que Era, era, era, era bastante elegante, digamos la, la suite de esa época estamos hablando, ¿no? Y entonces pasaste por, por el lustre, por el IQ, y terminaste en un Baselight en algún momento, gracias a, a, eh, al soporte que te daba también Francisco, eh, amigo de la casa también, Francisco Monge, espero también hacerle una entrevista en algún momento, y a partir de que tocaste el Baselight, ¿qué pasó? Pues yo, yo estaba como un poco renuente al y te digo, porque me impresionaba el panel grande, ¿no? Pero pues ahí lo tenía y, y, y lo practicaba. El Blackboard pero... que tenés atrás, ¿no? Sí, es... <risa> exacto. Es divino el Blackboard. Me encanta sí. el Blackboard. Ahorita ya, ahorita ya yo soy súper fan, ¿no? <risa> sí, pero, pero en ese momento como que me daba un poco de miedo, entonces me iba como a la zona segura, que era el IQ Cuantel para mí, y entonces... Sí. Llegaban proyectos y yo, ¡en el IQ! Y entonces me iba al IQ. Y ya el, el último año que yo estuve en, ese, en esa casa de post, pues ya fue cuando yo estuve como más este, intensamente como en el Best Life. Y en eso hubo ahí un cambio en donde pues recibí la llamada de Televisa y ya me dijeron que, que si me, me venía a trabajar con ellos, que la colorista que estaba en, eh, antes de mí, pues se tenía que ir. Y pues que sí si, pues sí estaba interesada y pues ya les dije que sí, y, pero yo nunca pregunté el software, o sea, como que, o bueno, la plataforma, ¿no? Y no, porque yo te daba lo mismo. <risa> y entonces, pues ya, este cuando pregunté, pues ya me dijeron, no, pues es el Best light. y entonces pues ya, o sea, sigo con el Best light y la verdad es que creo que esos tres años que yo estuve en esa casa postproductora, me ayudaron como mucho para, para aprender diferentes softwares, para a enfrentarme como a muchas cosas, porque también ahí en esa, en esa casa post, pues, pues cuando no tenía nada que hacer de color, porque pues eran proyectos que se terminaban, y a veces había semanas que estábamos inactivos, pues aprendí también motion graphics, este, After Effects y cosas así. Para, pues para no aburrirme, pues yo me iba al... al a la oficina de los de gráficos para ayudarles y pues también como que dije así de que bueno, o sea, ninguna ningún aprendizaje sobra ¿no? entonces este, entonces pues también ahí aprendí mucho y ya cuando y empecé como a a, a que mi cerebro pensara cómo solucionar las cosas eh, en como en las áreas y a, a lo mejor y en proyectos ya externos eh, de freelance ¿no? Sí, yo, yo creo que, que esto, esto de migrar de, de interfaz constantemente, que fue tu experiencia profesional, esta es la interfaz del lustre, para el que no lo conoce, eh, te abstrae. Llegas a un punto de abstracción donde, donde es más importante tu objetivo como colorista que la propuesta de la interfaz. ¿no? Igualmente, yo como, como ex desarrollador de software, eh, sé lo importante que es la interfaz y que hay que interfaces que, que te guían de alguna manera y otras que no tanto, ¿no? Entonces, eh, la interfaz tiene una importancia eh, muy, muy grande en, para, para el colorista, pero lo bueno es, es poder abstraerse de esa interfaz y, y pensar en el color en sí mismo, porque el color se ve en la pantalla que está en el medio. ¿No? Vos, ahí tenés, vos, vos ahí tenés instrumentos de medición De un lado, y en tu fondo Y tenés eh, la interfaz del, del baseline eh, Pero lo importante es la pantalla del medio No hay que olvidarse de eso ¿no? eh, si, si te enamorás y te quedás apasionado por, por la interfaz Después te olvidas de que sos colorista ¿no? Y que te transformás en un usuario ¿no? Que es algo eh, que suena mal no Sos usuario O sea que ¿Cuántos años tenés ya, entonces, trabajando como colorista? Eh, voy a cumplir nueve años. Nueve años. Sí. Sabes que el, el, el título de... Viste que hay un título profesional que es Junior versus Senior, ¿no? Ajá, eh, sí. La verdad que Senior, para una mujer queda raro, eh, habría que poner señora en todo caso, <risa> para, para mi gusto. Sí. Eh, pero Senior hablando con diferentes profesionales, no quiere decir más que 10 años de experiencia. ¿no? 10 años de experiencia se supone que, bueno, ya, ya, tuviste, ya te equivocaste lo suficiente, ¿no? Porque no. eso es lo, lo gracioso, ¿no? No es que la experiencia es siempre algo positivo. La experiencia negativa es muy valiosa, porque vos aprendés del gran maestro, ¿no? El maestro duro que es el error. Entonces, cuanto más te equivocás, más aprendés Salvo que no te des cuenta que te estás equivocando, ¿no? Y ahí estás en un problema, porque ya se transformas en un colorista malo. <risa> que puede ser senior también. Un colorista malo puede ser un colorista senior, ¿por qué no? Hay coloristas que a mí no me gustan lo que hacen y, y tienen más de 10 años de experiencia. Yo respeto, obviamente, su trayectoria, y, pero el estilo... Final, que es la pantalla del medio No me gusta, ¿no? Así que sí. bueno, sos, sos casi casi senior Ya estás ahí, señora Ya <risas> sí, sí Y bueno, o sea, realmente Como que yo no Así como tú, o sea, como que yo no, yo no Pongo tanto el, el senior O el junior O cosas así, o sea Porque pues, eh, hay personas que son Como Que aprenden a hacer las cosas muy rápido Muy muy rápido y todo y ahorita mucho más porque ya tiene, tienen más herramientas para aprender, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que cuando yo empecé, pues te digo, o sea, nada más estaba la, la Escuela de, de Cine de Cuba y yo buscaba cosas en Internet y era muy complicado encontrar algo así que realmente me ayudara, ¿no? Y ahorita pues ya hay mucha más información, están los cursos, están los talleres, este, creo que eh, también de colorista a colorista está esta parte un poco más abierta de poder enseñar, ¿no? de, este, de Ah, sí, eh, como una retroalimentación, que siento que eso no había antes. Ah, entre coloristas te estás refiriendo. Ajá, sí. Ok, ok, un intercambio... Profesional, digamos, ya Exacto, así de, oye, ¿y cómo haces esto Porque a mí me funciona de esta manera, pero pues Yo lo hago de esta otra Y cosas así, siento como que eso no había Antes o, es que, o no sé. Vos calculá Que cuando vos empezaste, hace Casi 10 años eh, Los coloristas eran Personajes muy extraños Que te cruzabas de vez en cuando, digamos eh, ¿Sí? Y cuando Calcula que yo en el 2000, ¿no? del 97 a... En el 97, que yo empecé en Metrovisión, una empresa muy grande argentina, que en esa época monopolizaba el mercado, conocí eh, a los primeros coloristas. Yo no sabía que existían, ni siquiera. Yo me dedicaba a la animación y de ahí pasé a los efectos visuales. Y claro, y conocí a... A Ale Pérez, a Edu Sierra, ¿no? dos coloristas eh, legendarios de Argentina, que, uh -huh. que se dedicaban solamente a corregir color. Y a mí me impresionaba, porque para mí el color era, era algo chico dentro de mi disciplina, que era compositor, tipo, bueno, pero el color es para empatar dos imágenes, igualarlas y que no parezca que, que están desintegradas, digamos, en una composición. Y no, y resulta que había un arte detrás. De que se, se dedicaba simplemente No simplemente, no Únicamente, quise decir Concentrado en, en, en el color como, como un elemento expresivo en la imagen Y me fascinó porque yo vengo De, de, de, de Bellas Artes y, uh -huh. y, y claro Pero me gustaban tanto los efectos visuales que, que, que como que Era demasiado tarde para mí Y ya el posicionamiento que tenía Como, como compositor De volcarme al color Cosa que sucedió mucho más adelante ¿no? Sí. Eh, así que es muy interesante tu historia particular porque, porque veo esto de, de, de la migración entre un software y, el, y otro y, y recién comentaste de que vos reemplazaste a otra colorista como que sí. en el color, que yo mencioné a dos varones ¿no? como coloristas de referencia eh, la mujer por, un, por un, una cuestión hormonal, tiene una predisposición menor al daltonismo que el hombre. No sé si sabías. Eh, sí. El 40% de los hombres a nivel estadístico pueden ser daltónicos. En cambio, en la mujer, solamente el 5%. Y tal vez haya mitos populares, mitos urbanos, que dicen que la mujer sabe combinar mejor la ropa y los colores, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque claro. seguramente... <risa> Ha sucedido en una pareja que, que, que la pareja ni siquiera sabe que es daltónico, el varón, y se pone en la ropa con, combinando cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿no? No sé si tiene que ver con eso, pero bueno, vos, yo, yo ya veo que vos tuviste una formación en diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, ahí hay una cuestión del desarrollo del gusto estético que, que es la base de tu formación. Y, y bueno, y lo que contaba es que vos ya estabas reemplazando a otra colorista, ya tenías como tu antecesora a otra mujer, contame un poco qué, qué implica digamos, eh, ser mujer en, en un mercado como el mexicano también, ¿no? de, de, nosotros estamos haciendo emisiones de, de, de diferentes países, en España hay una realidad social que es diferente a la Argentina, y la Argentina es diferente también a la mexicana. Y bueno, contame vos qué, qué, qué, qué diferenciaciones hacen con las mujeres en, en el mercado mexicano Pues sí, o sea, sí sí hay o, No creo que ahorita tanto, pero en, cuando yo empecé, te digo, en la casa de New York de Post Ahí sí encontré sorpresa en algunos clientes Y comentarios como, <ríe> un día tenía un servicio Y entonces pues era yo mane, o sea, no mal ni sino mane entonces pues le dijeron como al fotógrafo que pues lo iba a atender Mane en la sala Y entonces cuando me vio dijo, ay eres mujer, o sea como que se sorprendió Y entonces la verdad es que yo ya me sentí incómoda por ese comentario, ¿no? O sea sí hice el servicio y todo, pero pues sí fue un comentario súper extraño Y sí hubo como muchas cosas que tenían que ver con, con, con ser mujer, ¿no? Eh, yo creo que el, el primer año sí, a mí me costó trabajo eh, sentir como ese tipo de diferencia, de que se sorprendían o que había comentarios, pero ya después dije, no voy a poner atención en, ese, en esos detalles, ¿no? O sea, realmente no, no, no le voy a dar importancia, pues, porque a lo mejor, y sí, aquí en México somos muy pocas coloristas mujeres, o sea. pocas. Son sí, pocas. O, sea, o sea, por lo menos de las que yo conozco o, o que las tengo en mi radar por Instagram o, o Facebook, eh, somos yo creo como 10 coloristas mujeres <ríe> y todos los demás son hombres y son muchísimo más hombres. Bueno, las animo a las mujeres a, a formarse como coloristas porque primero que tenemos como un excelente ejemplo a, a Maneli. Y por otro lado... Eh, ya les conté que tiene una ventaja comparativa a nivel fisiológico así que aprovechenla. sí, sí aprovechenla. lo que sí es por ejemplo aquí en, en Televisa somos, son como, somos como ocho coloristas en diferentes departamentos, pero somos tres nada más, somos tres coloristas mujeres las que estamos aquí tres de ocho Ajá, sí. Bueno, tan, tan cerca de la simetría, aunque sea ¿eh? sí. Falta una colorista más y que se vaya un varón o Que no se vaya a nadie, agregamos más coloristas mujeres es, Y que nadie pierda el trabajo exacto. Eh, exacto. Contame un poco entonces, ahora mismo que estás haciendo color en Televisa ¿Qué tipo de proyectos son los que a vos te tocan hacer? Eh, eh, yo estoy en un departamento que es el de VFX y Composing eh, aquí hacemos como los, los, las escenas eh, que llevan, pues, los VFX, pero, pues, a veces, por ejemplo, hay novelas que, que llevan el 80% de composing, ¿no? O, entonces, pues, aquí podemos hacer capítulos este, enteros o, o una, o una, un 50% de, del capítulo, este... Y bueno, y cuando también cuando hay escenas como de VFX, que son las explosiones, los disparos, este cosas que cosas que no pueden hacerse por presupuesto y todo eso es lo que desarrollamos aquí. A mí pues, la mayoría del tiempo trabajo con croma. Claro, en tu demo reel hay croma, se ven cosas así o justo son planos que no tienen intervención de efectos visuales. ¿Mande? En, en tu demo reel que estoy viendo, no sé si Ajá. hay algún plano intervenido con efectos visuales. No, ahorita eh, es que en este demo reel, bueno, por cosas de, este, ¿cómo se dice? Pues de la empresa, pues no puedo mostrar no, mi no demo puedo reel mostrar, ¿eh? por, por sí. privacidad, eh, sí, términos legales, digamos. Ajá, o sea, sí, el, el, el demo reel que estás mostrando es este, claro, es pues el de freelance, ¿no? El... El que trabaja por fuera Claro, el de confidencialidad de Televisa no te permitiría mostrar sí, no. Bueno, corriente. porque tengo que entrar por un proceso de firmas <risas> Claro, claro, sí, sí, sí es, es, es lógico, es lógico Así que entonces estás acostumbrada también a interactuar Con el mundillo de la gente de los efectos visuales Que somos, somos animales de, de otro corral, ¿no? Sí. Eh, los efectos visuales yo, yo soy un animal que saltó el alambrado varias veces Así que puedo hablar de todo un poco Pero en efectos visuales suele pasar que, que Si se cometen errores de administración color eh, Es un dolor de cabeza para el colorista Yo no sé si vos como, como colorista estás dedicada también a, a lo que se llama pool ¿no? La extracción de archivo de, de un conformado para enviar efectos visuales Y okay, a eso, eso lo hace un departamento <coughs> Especial que se llama VFX Editorial, perdón sí. Entonces ese editor especializado en efectos visuales Extrae las secuencias y después el colorista recibe Pero a veces es el colorista el que hace el VFX Editorial Y uh -huh. a vos te toca hacer las dos cosas, ¿cómo es? Sí, te sí aquí tenemos el... El <risas> sí. sí, porque yo por ejemplo conformo en el Best Life eh, saco la secuencia XR para los compositores, para que ellos trabajen, yo trabaje mientras el color y ya pues ellos me regresan ya con compuesto y pues ya nada más es como sustituir pues sus, sus shots, ¿no? Claro. Y pues la verdad es que a mí me gusta como estar en esta pequeña área porque pues yo tengo una comunicación directa con los compositores entonces, pues, de repente ellos pueden venir y preguntarme y decirme, oye, pero es que si pongo esto no me funciona. Y entonces hacer pruebas, eso nos ayuda como muchísimo. Y también a mí como que digo así, ¿cómo funciona eso de meter las cosas a NUC, no? Entonces, pues, había veces que pues, yo llegaba muchísimo más temprano, me quedaba un poco para que me enseñaran como el flujo de trabajo dentro del NUC, para entender sí. los nodos y todo entonces eso también me ayuda porque pues ya expando un poco más y solucionamos entre equipo bueno en equipo solucionamos las cosas no entonces Está uh -huh. no, no no hay un responsable digamos técnico que se dedique a ese mundo o lo van solucionando entre coloristas y compositores por lo que veo no pues sí tenemos, sí tenemos a un supervisor un supervisor de VFX pero pues a veces cuando cuando el, el supervisor tiene que salir a la ocasión o hacer... No, y todo. me refiero a un supervisor técnico, en este, un TD, digamos, un director ah, adentro del flujo de trabajo. Pues tenemos a alguien que es como el supervisor en general, que es el que checa lo que se está haciendo. Este, pues si se ven halos o oye, hay que mejorar todo esto, sí lo tenemos, sí claro. también. Y también, también tenemos un quality check, entonces, entre los dos. ¿Sí? Claro, claro. Eh, sí, el, el mundo de los efectos visuales tiene esto que a veces, para mí el, el profesional de efectos visuales es un experto en, en la forma, ¿no? Uh -huh. Y el color, digamos, hace visible a la forma, pero es una entidad independiente. Entonces, uh -huh. eh, muchas veces la especialización de... de, de el que hace efectos visuales le falta a veces tener la visión del colorista uh -huh. Y como compone sin color, en general la, la práctica es hacer efectos visuales en paralelo al color Trabajando con una, con una versión neutra, ¿no? balanceada apenas, de las imágenes a integrar Y una vez que está integrada la composición, el color viene al final pero a veces te estás matando en detalles que después el colorista va a borrar con, con el toque de, de gama, por ejemplo, ¿no? Si te entierra toda la imagen, todo es, imagínense que acá hubiera, en mi imagen, cosas compuestas que después un colorista las transformó en negro. Te querés matar como compositor. Trabajaste un montón de detalles que después no se ven por el grading. Entonces ahí Ajá. se generan conflictos que, que, que he sufrido de carne propia eh, entre... entre necesitamos una referencia de qué es lo que va a hacer el colorista porque una de esas estamos trabajando en un detalle que puede ser tan sencillo como borrar un cable que después no se va a ver por el grade, ¿no? o por un recuadre que no tenemos contemplado eh, entonces cuando tenés que interactuar con el departamento de efectos visuales tenés ya un método para para enviarles el color a ellos para que ellos puedan ver la referencia del color que vos estás eligiendo en tu sala. Pues mira tenemos este varios flujos de trabajo dependiendo del proyecto y de la y de la rapidez o del o del tiempo que extendido que tengamos. Entonces si tenemos un tiempo extendido y podemos a veces podemos trabajar pues con los BLGs, o sea que ellos eh, eh, la aplicación de Nuke abren el BLG y y ya de ahí empiezan como a ellos a hacer sus compuestos o la, o la versión que, as, que se hace como con más frecuencia que es que ellos trabajan en el, en, en el archivo pero yo les mando una corrección de color que ellos trabajan con, con el transcode, con, con el EXR y, ah. montan, y montan eh, mi corrección de color y ya después eh, me mandan ellos con alfas este, sus archivos y yo ya eh, pues doy como un retoque, un retoque por, de, por si necesita. Y a veces pues ahí es en donde me doy cuenta pues que están saliendo como un poquito los salos ¿no? Claro, mira. Yo estoy mostrando eh, qué es el, el BLG. El BLG es un, un, un, un tipo de de comunicación que propone Filmlight, que es el Baselight Grade, donde en una XR, en un archivo de imágenes, que como el XR tiene, tiene, es un súper archivo, en realidad un contenedor impresionante que puede guardar múltiples capas, múltiples canales, y también una cantidad de metadatos impresionantes, se utiliza como transporte del BLG. Entonces en una XR se envía una corrección de color con máscaras animadas, con lo que quieras, no, no es un CDL Slope Offset Power, sino que es una corrección de color completa. Entonces, esa corrección de color completa se puede cargar en Nuke a través de un nodo, no esto es lo que he mostrado un poquitito acá, ¿no? que es el lector ¿no? del Baselight, y, y con ese nodo cargar la corrección completa. Hay dos opciones. Una es tener el motor del BLG para que lea la corrección de color y que sea ineditable. Y otra versión que es el, el, el base, Baselight eh, Editions, se llama Light Editions, que te permite abrir la interfaz completa del, del Baselight que se ve acá. Eh, adentro del NIOC mismo y hacer eh, un, un tweak, digamos un ajuste Y devolvérselo al colorista y decirle mira cuando nosotros agregamos un componente, por ejemplo imagínate que agregas una explosión ¿no? Y vos tenés un coche, lo coloreas Y después aparece la explosión Y claro, no podés colorear la explosión hasta que no la apliquen Entonces te llega el color, el, el, el compositor pone la explosión Y junto con el supervisor, me imagino con alguien que, que, que maneje la comunicación también, hacen un ajuste de la corrección de color y se la devuelven al colorista. Entonces el colorista tiene la composición final con la explosión sin color alguno y el proyecto modificado completo por, por, el, por el supervisor de efectos visuales o el compositor. Es un flujo de trabajo increíble por, por lo dinámico que es, porque es la corrección completa. Y también... Es muy interesante el uso del EXR que se puede hacer en Baselight, porque si vos organizás bien las capas, ¿no? En el momento de hacer el brighten en Nuke, eh, y acá es donde se nota que se hace mucho de compo, eh, <risa> organizás los layers y, y, en, y en Baselight se pueden abrir esos layers por separado. En un solo archivo EXR está el multilayer, y el colorista en el baseline puede ir navegando. Otros software también pueden hacer eso como el Mística. ¿no? Ir leyendo las capas que hay adentro del XR y separarlas y colorearlas por separado. Pero esa práctica, y acá viene una observación personal, sí. a veces le hace mal a la composición. ¿Por qué? Porque los conceptos de integración que tienen a veces los, los compositores pueden superar al concepto que tiene el colorista, en términos de realismo, ¿no? Porque son muchos compositores, los buenos, ¿no? Estamos hablando, eh, saben integrar también que si vos le das máscaras al colorista, corres el riesgo de que desintegre la composición. Y esto ha pasado muchas veces de feedbacks del supervisor diciendo, eh, mi plano, lo... ahora se nota que está compuesto. ¿Por qué? Porque te di las máscaras y, y estás haciendo un color imposible en, en, en cuestiones de... De unicidad de, de, de la física de la luz que debería afectar Por igual a todos los componentes de la escena ¿no? Entonces ese, ese tema No es delicado, ¿no? no sé si tuviste Conflictos con esto de tener máscaras Y poder <risa> Colorear por separado Bueno, no ha tenido como Ese conflicto El conflicto que yo Con el que más que me enfrento son con los halos porque te digo, a veces me mandan alfas Claro entonces yo lo, yo, lo, yo lo puedo trabajar, el, tengo, puedo trabajar el back y el front de, con una corrección diferente y, y modificarlos completo, ¿no? Eso es lo claro. que a mí me da como más, más, este, más conflicto. Este, espero no enfrentarme al conflicto que me estás diciendo porque <risa> si <sino, risa> este, no... Que el halo tal vez, o sea, hay, hay, una cosa, hay un concepto en composición que es la interacción de la luz. ¿no? Vos tenés uh -huh. dos componentes que los componés, pero después el hecho de la presencia de un nuevo elemento en la escena tiene que generar interreflexión. ¿no? Uh -huh. La luz que, que, que rebota en mí va hacia la mesa, pero el, la, la mesa que tengo abajo también me da, me da luz a mí en la cara. Entonces, uh -huh. si a mí me ponen en un escenario desde una composición, tienen que hacer la interacción lumínica. ¿no? Cuando claro. vos das una máscara... Hay interacciones lumínicas que se empiezan a romper y el halo, digamos, el efecto del halo que es tener como una especie de aura alrededor de, de, de la silueta, de composición, ¿no? Que genera el canal alfa y es el que permite, digamos, controlar la transparencia, la opacidad en realidad del, del componente. Ese halo, digamos, eh, se puede trabajar mejor en compo que en color, porque vos ya tenés una máscara dura donde termina la opacidad del objeto y las, las el trabajo del light wrapping, ¿no? que, es, que es hacer que el contraluz envuelva al componente y todo eso, esos controles se van perdiendo, entonces terminaste pidiendo como colorista una cantidad de máscaras impresionantes, ¿no? Object ID de CGI para poder separar pedazos de objetos y hacer una especie de recomposición desde el color. Entonces, esa, cuando vos extremás esa flexibilidad ¿no? que tiene el colorista de poder tocar cualquier componentes, corres el riesgo de, de, de, de, de romper una, una cadena de mando donde se supone que el supervisor de efectos visuales es el que, el que consideró que la composición está bien. ¿no? Sí. Entonces ahí, ahí hay, hay un, un, una zona delicada donde necesitas tener no solamente al director o al director de foto al lado, sino también al supervisor de efectos visuales para, para hacer un <risa> sí. color. No sé si ¿cómo, cómo trabajan ahí. ¿Se da eso? Pues es eh, aquí solo veo al fotógrafo y al director <ríe> eh, A principios de los proyectos O sea, los primeros, los primeros, las primeras semanas Ya después ya eh, nosotros trabajamos solitos a Los que sí tenemos aquí, pues, como es, en el mismo, están en el mismo departamento Pues es el supervisor Y pues ya cuando tenemos como alguna duda muy específica O mira, esto se está viendo así O sea, generalmente son como las escenas muy largas Con explosiones y todo Ahí sí mandamos llamar a, a fotógrafo, a productor y a director Para que ellos deciden ver, Se pongan de acuerdo a ver qué hacer. <risa> sí. Está buenísimo Sí, bueno, eh, claro Depende también el tipo de mercado que en el que trabajas ¿no? Si haces un largometraje, por ejemplo A, a veces tenés una agenda diferente que es, Con productos que tienen que salir a televisión Con una urgencia distinta ¿no? entonces Hay cosas que se pueden implementar y otras que no Y no te queda... No te queda otra que ser el responsable final de toma de decisiones porque ya no hay sí. tiempo, ¿no? El colorista se transforma en una autoridad superior, ¿no? Eh, sí. Bueno, eh, ¿cómo es el tema, Mane, si nos puedes contar, de tener una referencia de, de, de salarios aproximada, base, ¿no? Arriba de, ese, de esa referencia de salarios, cada profesional cotiza por su talento, ¿no? Pero digamos que hay siempre un suelo eh, donde a veces son organismos de, de organizaciones profesionales las que definen un salario base y a veces en, en otros países no existe eso y hay como una especie de convenio implícito donde se sabe que lo mínimo que se puede ganar es X dinero, ¿no? Con ya con, con otros profesionales vengo hablando de esto también, para orientar un poco al estudiante, o al profesional que quiere saltar a otro oficio, de tener una referencia de cuánto cotiza más o menos un profesional para evaluar que su educación no es un gasto, sino que es una inversión a futuro que después va a poder recuperar con, con el trabajo, ¿no? con el desempeño profesional de cada uno. ¿Cómo es en México? Más o menos hay, digamos... Escalafones de asistentes de color, coloristas o, o hay mercados diferentes donde se cotiza distinto Tener más o menos una noción Bueno, hay parámetros, o sea, por ejemplo, parámetros de empresa Sí son este, como más de, un poquito arriba de mil dólares al mes Y también tiene que ver como con los, las horas extras O los días trabajados, cosas así o sea, porque eso va como en aumento, ¿no? O sea, si te, si trabajas un día eh, feriado o si trabajas un fin de semana, eh, es diferente el aumento que, pues, que vas a recibir, ¿no? Eh, eh, creo que en las, en las empresas tienen como muy fijo como ese, ese salario. Eh, bueno, en las casas de post. Ese, ese mismo, eh, digamos. Ajá. Ese. Pero, pero también hay casas como de postproducción que trabajan con el colorista por proyecto, ¿no? Entonces les pagan por proyecto, y ya dependiendo de este de, sí, de ya, qué tan. Exacto. Más variable. Sí, que eso es como mejor porque pueden experimentar, o sea, se pueden como experimentar más, ¿no? O sea, ir de un, de una casa de pos a otra. Eh, o sea, yo estoy, por ejemplo, aquí de planta, entonces pues ya yo lo que hago, no sé, como freelance. Y todo eso que también a veces, dependiendo del proyecto, pues puede ser hasta más de lo que gano aquí dentro de la empresa, ¿no? O sea, igual, igual. Y bueno, pero es el riesgo del freelance. El freelance, digamos que es como un cazador, no como un agricultor. Entonces, cuando sale a cazar y come, tiene que comer por varios días con lo que cazó. Entonces, el freelance tiene eso, ¿no? Eh, se, se cobra más, pero bueno, más riesgoso salvo que tengas una agenda abultada, porque sos un excelente colorista y te solicitan de todos lados. Yo he llegado a hablar de otras escalas salariales, de gente que sabe mucho de color y que trabaja hace mucho tiempo y, y se ha sabido mover y me han confesado de que, de, de, de que cotizan hasta tres o cuatro veces esta, este, este, este, este salario base que, que vos me, me compartís. ¿no? Así que uh -huh. considerar este comentario como como una especie de, de, de puntapié inicial en, en una escala salarial que va en aumento. ¿no? Porque el colorista, eh, además, maneja casi siempre un equipamiento que es bastante costoso, ¿no? y, y, y tiene una responsabilidad final que, que a veces cuando todo falla, el, la, ul, el ulti, la última persona que toca el material sí, es, el, es el colorista, ¿no? es que yo uso la metáfora del, del, del arquero de fútbol, ¿no? el portero, el, Guardaballa. Es horrible a veces ser el último eh, que, que está en, en, en, en la cancha porque te, te tocan penales a veces, ¿no? Y el estrés del futbolista que patea un penal, bueno, es cuando patea el suyo, pero el arquero tiene que atajar mínimo cinco. Entonces, el colarista, digamos, como al ser el último, si tiene esa cuota de estrés eh, adicional, ¿no? A ver, todos los trabajos. Pueden ser estresantes, no, no voy a quitar eh, de dramatismo a otros oficios. Pero el del colorista es el, el último recurso también. Bueno, ya está, ya falló todo. A ver qué puede hacer el colorista. Ahí, tocar <risa> esto, <risa> ¿eh? Toquemos acá, oscurezcamos un poco esto, eh, no sé, <risa> lo aclaramos, le ponemos un reductor de ruido, pero <risa> ya no quedan más cosas por hacer, ¿no? Eh, entonces, ¿a vos te toca, digamos, poder, o, o te ha tocado. Trabajar con, con la preproducción, que seas convocada en la preproducción y que puedas opinar mucho antes de que se ruede. Y, y, y aportar tu visión como experta en color eh, en la gestación de la idea. Ajá. Pues sí hay, sí hay proyectos en donde, eh, creo que los proyectos en donde más este nos, o sea, como que nos llaman es como las entradas de novela. Eh, ahí es como Como es algo un poco más corto eh, Y todo, entonces pues sí Nos piden como nuestra opinión eh, Pues las temperaturas eh, Y cosas así, ¿no? Eh, y cómo van a trabajar, cuál va a ser el flujo Porque hasta en las entradas de novela Podemos trabajar en, en Aces, ¿no? O sea, da, permitirnos trabajar en Aces Y cosas así, porque el material Pues es, es directo de cámara Rojo, cosas así, ¿no? Eh, porque hay otros proyectos que ya pasan por un por un, este, eh, codec, ¿no? Claro, por un intermedio, eh, digamos Ajá, exacto Y ya, este, creo que en esos proyectos Y también lo que a mí me gusta de este Es que esta, este, como que esta área es importante Porque el fotógrafo de esta área Pues él sí entra, o sea, siempre que va a grabar algún efecto O algo así, pues siempre viene y me dice Oye, hice esto, esto, esto lo puedo cambiar para la próxima, o eso sí te beneficia, o cosas así. O sea, hay mucha muy mucha comunicación con el eh, bueno. fotógrafo de aquí, de esta área. Entonces, eso, eso es lindo, porque, porque si no te sentís como desinvolucrado, ¿no? El, del área de producción, y se pierde ese espíritu de equipo que suele haber en los sets, y que en post, como cada uno está en habitaciones distintas, etcétera, ni hablar de la pandemia por medio... Sí. Eh, parecería que se transforma en una especie de crítico de arte, ¿no? El, el colorista recibe todo editado, mira la película, es el, que, es, es el que ve la película terminada por primera vez el colorista, porque Ajá. cuando termina su color ya está, ya está hecha, se supone, ¿no? es algo que hayan tareas de sonido por hacer, pero prácticamente es el que primero la ve, aunque sea ve, ¿no? Sí. Eh, sí, y, y, y a veces eh, ese rol que es sedentario ¿no? y que está, está mirando el trabajo terminado puede transformarse también peligrosamente ¿no? en, en una especie de crítico de arte y sentirse alejado de la, de la pieza, porque, porque la está viendo por primera vez y puede tener una, una visión muy crítica de todo, lo que, de todo lo que fue hecho. Y eso lo que hace es separarlo de la pieza. ¿no? porque vos eh, dices, bueno pero yo estoy adentro de la pieza yo estoy trabajando con todo ese equipo junto bueno eh, Mane eh, para ir eh, redondeando eh, esta entrevista que primero te agradezco muchísimo que me la estés dando me parece muy importante eh, tener eh, diferentes profesionales de diferentes países y, y bueno me encantó estar hablando con vos eh, la última pregunta que te quiero hacer es acerca de cómo formarse actualmente. ¿Qué, qué consejo le darías a alguien que está empezando, tal vez una compatriota tuya que, que ve que vos estás trabajando y que tenés un buen puesto de trabajo? ¿Cómo motivarías a que se acerquen a este oficio? ¿Y, y qué consejos generales le podrías dar a, a cualquier persona que quiera estar estudiando eh, el oficio del colorista? Pues, yo digo que, o sea, que la preparación es como lo más importante, o sea, a veces no nada más es sentarte y ser operador de, pues, del software o cosas así, pues, porque en realidad creo que va más allá, ¿no? O sea, el aprendizaje es entender por qué estás haciendo las cosas, este, de dónde salen y cómo es que van a funcionar o cómo es que se van a ver y el reflejo de, de lo que las otras personas puedan eh, percibir, ¿no? Este, creo que el, el estar aprendiendo y estar abriendo como la mente al conocimiento constante Pues nos ayuda y creo que eso es lo que da más experiencia O sea, el, el, el tener el conocimiento, aplicarlo y de repente decir Ah, por eso tenía ese error, o sea, darte cuenta de, de que a lo mejor y todo lo que has hecho Tiene un, otra salida o algo más rápido O una explicación este, racional también Exacto, ajá. Entonces, eh, pues yo digo que es prepararse, eh, eh, buscar como todas las herramientas, y cursos, eh, talleres <ríe> eh, que tengan. Y, ¿Vos y vos ya de ahí, hacer todo, todo lo que se cruce, vos lo, vos lo harías. <ríe> sí, exacto. O sea. Hay que desperdiciar la oportunidad. <ríe> Sí, ¿no? Y es que, eh, por ejemplo, es bueno saber como de varios varias áreas, ¿no? O sea, postproducción, producción, o sea, conocer de todas esas áreas y entender el porqué de las cosas, pues ayuda mucho. este, Y no nada más quedarte con que con que sabes operar el, el, la plataforma. Claro, claro es, sí. Buscar el certificado de validación del uso de un software, ¿no? Como que... Muchos eh, principiantes, tal vez, ponen mucha esperanza, ¿no? Y es lógico, en, en que un papel te va, te va a validar lo suficiente y cuando llegues a Televisa, por ejemplo, vas a mostrar el papel y te van a tomar porque tenés ese papel. Mm -hmm. eh, y por la historia que vos contaste, poco importa eso, ¿no? Lo que importa sí. es eh, demostrar la versatilidad en el trabajo y bueno, y para eso necesitas algo de práctica, algo de conocimiento general, como os decís, entender el cine, ¿no? y también apasionarse por el audiovisual, no a veces la palabra cine suena un poco, un poco sacralizada, ¿no? pero sí. cuando digo cine me refiero al audiovisual en general, que puede ser también televisión, puede ser eh, hasta un videoclip, que no es ni cine ni televisión, digamos que es un género que está por ahí, o el cortometraje cinematográfico, ¿por qué no? Hay muchas cosas que se están dando también en, en fenómenos en redes, donde hay gente que produce imágenes para, exclusivamente para redes sociales, conozco un montón de animadores que, que las redes hicieron que se hagan populares y que son buenísimos y son en general cosas cómicas, y que se agradece mucho también los nuevos medios audiovisuales, eh, obviamente que todo tiene su pro y su contra, pero, pero le da oportunidad de acceso a, a, a popularizar digamos, lo que uno hace, las redes, y también bueno, hay también una cantidad de conocimiento online que, que, que veo yo en, en YouTube y eso, pero lamentablemente ese tipo de conocimiento, el que está muy compartido, muy popular en YouTube, no, no va al quid de la cuestión, como que se entiende el color como un procedimiento que es así. Este, el color se hace así. Se tiene todo de un color, se pincha la piel, la piel se vuelve a poner más o menos en un lugar que no parezca a un extraterrestre, y imitamos la, el color de Joker. Entre paréntesis, creo que Joker lo hizo una colorista mujer, además. Pero bueno, sí. eh, eh, la idea de imitar looks... Y, y no contar nada con ello es bastante peligrosa y banaliza mucho el rol del colorista. Eh, entonces me parece a mí que, que, que estudiar todo lo que se cruce por delante, como vos decías, también tiene su, su, su pro y su contra, ¿no? porque es, es difícil a veces encontrar un, un conocimiento más orientado ¿no? y, y válido para un colorista. Eh, por ejemplo, tu experiencia en, en Cuba, me, me imagino que fue reveladora, ¿no? Sí, sí, no, es que sí, sí tiene que haber como una base o un seguimiento, ¿no? O sea, la forma en la que, en la que uno va descubriendo las cosas a lo mejor y puede agarrar de aquí, puede agarrar de, de varios lados, pero también uno tiene que dar como el filtro final, ¿no? Que... que por ejemplo en Cuba a mí me abrió como el, el panorama entraron muchas preguntas <ríe> y cómo solucionar todo eso y, y, y poco a poco como que como que lo como que lo fui como ya guiando hacia hacia la mejora no este... bueno es que tal, tal vez lo que pasó en Cuba es, es lo que yo a veces como docente quiero quiero inculcar no que es inyectar esa pregunta en el que está estudiando y a partir de ahí empieza la búsqueda personal, como vos decís, ¿no? Tal vez eh, eh, una buena docencia lo, no te da respuestas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el color de Joker se hace así, ¿no? Si uh -huh. no, es qué es el color, por qué el color está contando en este caso, eh, cómo funciona la cámara, ¿no? Y todas esas preguntas hacen que después el, el estudiante eh, de, no, no, no termine nunca de ser... Estudiante. Sí. ¿No? entonces lo mejor que te puede pasar es considerarte un estudiante eterno y bueno, y con esto con esta definición que estoy dando yo eh, no sé si querés agregar alguna palabra más y, y, y bueno, te agradezco otra vez tu tiempo eh, eh, sé que estás con un montón de trabajo y, y, y allá es súper temprano y te súper agradezco el madrugón que, que, que hiciste para poder compartir con con los hispanoparlantes, y andas a ver si gente que, que habla otras lenguas también, mirando con algún subtítulo, eh, compartir tu experiencia y, y tu trabajo. No, pues yo, este, muy ag o sea, agradecida también de que pues, me hayas invitado a esta entrevista, y pues nada, o sea, de que mientras eh, eh, estudien y quieran saber más, y tengan esa ansiedad por seguir eh, aprendiendo, pues creo que es lo que más ayuda y, y te hace una persona este, mucho más amplia, ¿no? Y también te abre muchas puertas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Mane, mil gracias. Eh, seguiremos con este ciclo de entrevistas eh, desde el atelier. El atelier es el espacio de Color Doctor, que es, eh, que es mi emprendimiento educativo, que da clases online y clases presenciales si sí, la pandemia nos lo va a permitir este año. Eh, eh, los espero en una próxima emisión. Muchas gracias. Nos vemos gracias. la próxima. Eh, y bueno, saludos a todos.